Lisbina Becerra Rengifo, del municipio de San Agustín, representante de la empresa Libertejidos. Esta empresa empezó hace cuatro años, entonces hemos trabajado con la, con la fibra de plátano y donde elaboramos distintos productos, productos como, como estos, como pueden mirar acá, también hacemos bolsos y, y este proceso que están haciendo estas chicas para, para sacarlo del papel me parece interesante o sea, para que lleven un producto natural, con un empaque natural. De aquí nace nuestra idea innovadora que es la elaboración de empaques a partir de residuos de la fibra de plátano. Nuestro objetivo principal, nuestra idea principal del proyecto es contribuir a la conservación del medio ambiente. Nuestro producto va dirigido inicialmente eh, como tal la empresa eh, evidenciaba que este empaque era para los productos que la empresa como tal elaboraba pero al mirar eh, el impacto que tuvo que se ha tenido dentro del, del mercado pues se eh, quiere y se surge expandir a las, al sector comercio especialmente a los que venden artesanías y pues estos por lo general eh, atienden a lo que son turistas nacionales y extranjeros. Eh, la diferencia que hace nuestro producto de otros es que es un producto elaborado 100% natural eh, y es el único en nuestra región. Como resultado del proceso, entonces aquí tenemos la muestra del papel que eh, una vez... Una vez el, el realizado el proceso, pues nos queda este que es el producto final, por pues decirlo así, que es el papel. Y luego, pues, luego elaboramos lo que es como tal el empaque de fibra de plátano. Inicialmente se dan para, para la comercialización de los productos elaborados por la empresa Libertegidos Paz. En este momento estamos des, eh, peinando lo que es la fibra de plátano donde se producen los residuos con los cuales se van a elaborar lo que es los empaques o el papel de fibra de plátano que es lo que estamos apostando en nuestra idea de negocio. Después de este proceso se hace un picado como se dice normalmente de la fibra que se debe hacer de muy pequeño para que esta fibra mediante un proceso se descomponga y en un tiempo de promedio de tres meses se tiene un, un residuo que es macizo, en lo cual nos hace eh, la elaboración del papel para, la, la, para hacer de él un, los empaques en fibra, de fibra de plátano. Hoy queremos presentarle un producto muy especial, 100% natural, elaborado a base de residuos de fibra de plátano. Se trata de unos empaques para souvenirs y para diferentes artículos que los turistas quieran llevar hacia sus diferentes destinos. ¿Por qué escoger nuestro producto? Porque es 100% natural, porque no contamina el ambiente, porque es un producto resistente, porque es un producto estético, porque es un producto innovador que seguramente será del agrado de todas las personas que lo tengan en sus manos. Porque en San Agustín no contamos con empaques debidamente elaborados eh, a base de fibras naturales para que todos y cada uno de los turistas que nos visitan lleven sus diferentes regalos a las diferentes partes del mundo.